¿Qué está? ¿Qué? ya no está ¿Cómo que no está? Vale, Maximos squad. Bienvenidos a un nuevo vídeo Y seguimos con el mismo maldito problema Que en el blog André Y es que Martina sigue encerrada En el maldito ascensor Justamente ahí abajo Y no la hemos podido sacar desde anoche Martina, ¿me escuchas o no? Es que no me conteste, llevamos así toda la noche Pero suerte, máximo Squad, que ayer vino un técnico Para arreglar absolutamente todo el tema De los plomos y de las luces, porque ya sabéis Que se fueron allá, así que le voy a dar al botón A ver si funciona ¿Cómo, oh, por favor? ¡Sí, sí! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Vale! ¡Está bien es Martina! ¡Está es ahí Martina. Martina! ¡Martina! ¡Martina! ¡Martina! ¡Martina! Vale, se está yendo para arriba, está yendo Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Maldita sea Martina Martina, Martina. Martina, Martina por... ¡No, no, no, no, vale, no, no sé por qué Se acaba de quedar en medio Martina, Martina, ¿me escuchas? Martina, ¿estás despierta. Martina, escúchame, por favor Es que no me quiero maldita mente acercar a las puertas del ascensor A ver si pasa algo Me cago en la maldita leche Me cago en la maldita leche, Martina ¡Joder, maldita sea Otra vez bajando el maldito ascensor, máximo 4 Otra vez bajando el ¿cuál? ascensor O sea, para que veáis que no hay absolutamente nadie Tocando absolutamente nada Y es que mirad esto, mirad esto O sea, es que baja por la cara Porque está como medio poseído Martina, Martina, Martina, por favor, Martina, por favor. ¡Qué oh, oh, oh, oh, bonita pierna! Oh, oh, oh, oh. Martina, Martina, Martina, escúchame, me escuchas, Martina. Martina, ¿me escuchas o no me escuchas? Me escuchas... <tose> <tose> ¡Aparta! ¡Aparta, maldito ascensor! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! rápido rápido, rápido. Me, me, me la agua. de vale. agua! Es que, claro, si, si dejo que se cierren las puertas, se, se va se podrá ir a otra maldita planta y yo no quiero vale vamos a intentar coger la maldita zapatilla vale vale rápido rápido rápido rápido vale perfecto zapatas vale y ahora vamos a intentar tirársela a Martina para que se jodea. No, no no no no no no Martina Martina por favor escúchame soy tu maldito hermano Martina Martina Martina corre corre vete de ahí vete de ahí Martina Martina Martina ¿Por qué no te despertabas, Martina? Martina, Martina, ¿qué es lo que hay dentro del maldito ascensor? Miedo, hay miedo. Eso es lo que hay. ¿Qué hay en la planta de abajo, Martina? Algo malo. ¿Qué es algo malo? Martina, ¿pero Martina? no entiendo absolutamente nada, de verdad. Que no reconozco estos... ¡Martina! ¿Qué pasó, Martina? Estás mejor absolutamente se Tranquilo. Tranquilo. ha quedado la hablar con becario más que conmigo, ¿por qué? Yye, Martina, ¿qué, ¿Qué ha pasado, eh. Martina, por favor, dime lo que ha pasado? Martina, Buah, si tiene los ojos ahora mismo que Martina, escúchame, ¿estás bien? Martina, Martina, Martina ¿estás bien? ¿Qué es lo que has visto ahí abajo? Miedo ¿Cómo miedo? Pero es que me está repitiendo todo el rato la misma palabra, miedo, ¿por qué? Miedo bueno, No estoy entendiendo absolutamente nada, Está repitiendo todo el rato la misma palabra, miedo, miedo, miedo, miedo, miedo. ¿por qué? Miedo. Creo que sé lo que le pasa a Arta, cuando una persona pasa una situación extrema de, de miedo, angustia, se queda bloqueada Y es lo que creo que le está pasando ahora mismo Miedo ¿Ves? No estoy entendiendo absolutamente nada Si sí, no estoy entendiendo miedo. nada, ¿sabes? Tenemos que llevarla.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 Vale, Martina, ¿quieres que te dejemos aquí un segundo? Miedo, miedo, miedo. Pero sal... Miedo. miedo. Claro, no me estoy enterando absolutamente nada. Está repitiendo los ratos. Miedo. Es sí, como miedo. que no sepa decir otra palabra. Es que es muy raro que habrá visto en el maldito ascensor. Es que no tengo ni idea. Martina, escúchame. ¿Quieres miedo, que hagamos algo? Algo. Miedo. miedo. Vale, vale la... Déjame en paz. Raro ah, sí. está pasando, Martina. Eh. Vale, becario, acaban de tocar el timbre de casa. Esto es no subralista, no, no, no. tío. Esto es no Salta. Está pasando algo muy raro con Martina No, no la sea, reconozco claro, ahora sea. mismo Es como si te la hubieran cambiado harta No sé, es, es, es algo muy raro Como si Martina Si era otra maldita persona Sí, ¿sabes? además de las dos Siempre ha sido la menos miedica Martina Entonces no entiendo nada Está pasando algo muy, pero que muy, muy, muy raro a casa Y alguien acaba de tocar el timbre Que no me hace absolutamente nada de gracia Así que Maximum squad Por absolutamente todas las locuras que están pasando Os recomiendo suscribiros al canal Que es total, pero que totalmente gratis Estáis apoyando muchísimo, muchísimo, muchísimo Los pedazos de vídeos que estamos grabando en esta casa, o sea, todas las cosas que están pasando son surrealistas. vamos a intentar llegar en este vídeo a 50.000 pedazos de likes para seguir haciendo la investigación de qué es lo que pasa en esta casa maldita, y e intentar descubrir absolutamente todos los secretos, Becario. Sí, hay que descubrir cada uno de los secretos y juro que lo haremos por vosotros dejar vuestro like, suscribiros acá, que es totalmente gratis absolutamente todos los días, a las 8 y 43 8.39, 8.39 ponernos la alarma en vuestro teléfono para no llegar los últimos al vídeo y ser los primeros en entraros de absolutamente todas, todas, todas Todas las locuras que pasan en la casa. Y ahora sí que sí, máximo ¿Sí squad. Vamos a abrir la puerta y vamos a ver lo que pasa. Pero si no hay nadie, hola. ¿Hola? ¿No? no hay nadie, no hay nada. Hola. ¿Y otra vez están pasando. <risa> Otra vez están pasando cosas raras Y hay un maldito paquete encima de nuestra puerta Tío, es que me estoy enfadando ya, tío ¿Qué es lo que pasa? Que no me hace nada de gracia a mí, harta Esto ha tenido que ser un niño que se ha escalado por aquí mismo Y, y te la ha dejado ahí No sé si para hacer la gracia o para darnos más miedo Uy, y que última, nos vayamos los niños a las 3 de la noche No me hacen nada de gracia, máximo. Cuatro Pero bueno, cómo me asumo yo ahora aquí, tío? Vamos a ver lo que hay dentro de la max. Hostias Yes, este niño pues, chavar, me es con mucho cuidado, eh. Será el niño mono. Porque, joder, lo tenía que escalar aquí una locura. Tírame el paquete, si no. no, no, no, no. Pesa mucho o no. ¿Está bien? Sí, me ha, dado, me ha dado un poco en la cabeza. Vale, el Pero... Un paquete con baterías que pueden explotar. Mira, yo te soy sincera, si estás por aquí que sepas que vamos a destruir absolutamente todas las cosas que están pasando en esta maldita casa, ¿vale? Maldito niño, maldita niña que viene aquí a dejar malditos paquetes. Vamos a ir para arriba, vamos a abrir el paquete, vamos a enseñarle a Martina lo que hay dentro. Martina, otra que tal, baila. has visto cómo está? Está fatal Martina. Pero bueno, vamos a solucionar absolutamente todo el tema de este vídeo y estoy seguro que algo aún mucho, mucho, mucho mucho más tocho va a pasar en la casa porque es que ya os digo yo que esto hace absolutamente nada de gracia Oye, Martina, por favor, apártate del maldito ascensor Martina, escúchame, apártate del maldito ascensor Maldita sea, Martina, escúchame ¿Qué es lo que te pasa? Hola, Martina Vale, cuando te has ido, básicamente, han tocado el timbre y nos han enviado una caja, Martina ¿Te gustaría abrir la caja con nosotros? No, no, no, no Con esta pelatina yo creo también que eh, no es buena idea que lo abra Porque imagínate que explota, ¿verdad? Escúchame, Martina, no sé qué es lo que te pasa No sé por qué te gusta estar en el ascensor Mira, el ascensor está justamente ahí abajo Martina No toques ¿Pero por qué? ¿Quieres volver a entrar al ascensor? Cállate ¿Qué has visto ahí abajo? Martina, ¿qué has visto? ¿Pero qué has visto ahí abajo, Martina? Tú me lo puedes contar, soy tu hermano Nadie me importa lo que yo haya visto No, no estoy absolutamente nada No entiendo qué está pasando aquí ya! ¿Por qué está tan agresiva con nosotros si hace un momento estaba en shock? ¿Tiras o tiro el paquete? Vale, nos pues vamos, vamos ¡Una! dámelo. dale, dale, Martina! Ya, ya, tranquila ¡Ah! Tranquila, tranquila, ¡Ah! tranquila Pero, Martina, Martina, Martina. Coge tu paquete bueno, Martina. Que esto puede explotar. Martina, tú, tú quédate ahí, ¿vale? Lo único que te voy a pedir es que por <tose> favor, por favor, no te metas en el ascensor, ¿vale? Vale, no, Martina, vale, a, a, a, vale, a, a, a, vale, vale, vámonos, vale, vámonos, vamos, a, a, vamos, a, a, a, a, vamos. Ya hablaremos con ella después, porque a, ahora mismo a, no. A, no a, ¿Qué hace Martina, tío? No entiendo Absolutamente nada. Vale, Máximo Squad Quiero que absolutamente todo el mundo de vosotros Pongáis vuestras teorías ahí abajo en los comentarios Porque vamos a estar leyendo absolutamente Todos vuestros comentarios sobre las cosas que están Pasando en casa. ¿Por qué el ascensor se mueve Solo? ¿Por qué hay tantos malditos carteles? ¿Qué habrá ahí arriba? ¿Qué hay en el sótano? No tenemos ni idea absolutamente nada ¿Por qué todas las puertas están con candados Y cerradas? Es que es inexplicable, así que Esperamos vuestras teorías ahí abajo en los comentarios Porque las vamos a estar leyendo. Pero bueno, me cario. Vamos a abrir el maldito paquete y vamos a ver lo que hay dentro, porque la verdad es que el comportamiento de Martina no me hace absolutamente nada de gracia. Que ahora, como que se ha encariñado con el ascensor. No, es, es diferente. Abajo? Yo creo que está poseída. Yo creo que le han comido la cabeza y alguien, una persona, no sé cuál, estaba ahí abajo. Y lo que ha hecho es básicamente convertir ahí habrá niños, un montón de niños sí, ahí abajo. Sí, en el sótano. Sí, y yo creo que le han puesto de su parte o han dicho algo malo de ti. Al algo ha ¿Te pasado. Imaginas ahí? que la secta de los niños ha capturado a Martina y, como que Martina se ha metido dentro de la secta de los niños que salen a las 3 de la mañana, pero está para ser mi... vale, me estoy montando una paranoia pues mira, Arta, yo, yo no quiero montarme esa paranoia Pero creo que estoy pensando exactamente lo mismo que tú Es algo muy raro, pero de verdad, que no me gusta Y <tose> está duro o sea, no Absolutamente nada ¿Por qué cojos nos envían esto, tío? Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío Y confirmamos que 100% son los niños es que me cario. mira esto Tíralo, tíralo tir Si lo tiramos, Becario, vamos a enfadar a los niños, tío. Vale, pues enséñaselo a quien se lo tengamos que vale, enseñar. Máximo Squad, yo lo único que quiero que veáis es la locura que nos acaba de enviar, porque esto es 100%, nos lo ha enviado un niño, porque un adulto dudo muchísimo que sepa lo que es. Así que, mirad. Ok, ok. Empezamos bien la casa, ¿eh? Empezamos malditamente bien la casa con unos malditos Aqua Dragons. No me hace absolutamente nada de gracia, tío, que volvamos a tener justamente estos bichos en casa. Porque es que ya los tuvimos y, pues, eh, desgraciadamente se nos murieron absolutamente todos. Porque, pues, éramos un poco malos cuidándolos. Pero la cosa es que estoy seguro de que esto se lo han enviado Martina. Porque Martina desde hace un año y pico me lleva pidiendo los Aqua Dragons. Los Aqua Dragons, los Aqua Dragons, los Aqua Dragons todo el rato. Porque la están ¿Qué está captando, ¿Quién no te das cuenta? ¡La estamos perdiendo! Vamos a darle ahora mismo esto a Martina Vamos a ver cómo reacciona a que tenemos unos nuevos Aguadragons y a ver si despierta O, o se conecta a la vida, o, o reconoce quiénes somos nosotros y deja de tenernos miedo miedos Más Martina, Martina, Martina, no Ni se te ocurra, Martina, ni se te ocurra Ni se te ocurra, ni se te ocurra ah, Martín, no, no, entrar ahí no, Martina, ni, eh, no, no, ni se te ocurra entrar ahí dentro Martina, no, no, no, ni se te ocurra entrar, no, dentro. Martín, no, no, entrar ahí dentro Martina, no, ni se te ocurra entrar a la batita Martina, escúchame, Martina, escúchame ¡Ah! ¡Ah! Martina, Martina escúchame, escúchame, escúchame, escúchame No me hace absolutamente nada de gracia que te metas en el maldito ascensor Es que no me hace absolutamente nada de gracia Martina, no me hace nada de gracia, escúchame ¿Qué es lo que hay ahí abajo, Martina, por favor? Martina, no es maldita mente ningún juego Martina, escúchame, esto es totalmente serio No sabemos lo que está pasando, por favor, por favor Martina, escúchame ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que ya bajas? Martina, Martina, no, no, no. Martina, Martina, ¿de Esto no hace no. nada de gracia. Si te ocurra, escúchame. Si te vuelven, si te esto no hace absolutamente nada de gracia. No queremos que bajes. No. Es que está intentando cerrar la maldita puerta. Martina, no son amigos no. tuyos, Martina. Cuando le dé muy fuerte, la voy a bajar. Martina, lo vas a bajar ah. a un maldito lado. No voy lado? a poder subir. Pregúntale si, si estaba esperando esto. Porque yo creo que se han regalado abajo. Vale, Martina, escúchame. No puedes ¿No? bajar ahí abajo No puedes bajar ¿No? ahí Me da igual absolutamente todo te... eh, Espera, espera, espera un segundo igual, Esto, esto, esto, esto. Lo a... ¿Tú lo estás esperando? ¿Qué es eso? Martina, son los malditos Dragons. A ver, que lo vea yo ¿Qué? Es un ¡No! ¡Toma, toma, toma! toma. Los alcuadragons, los alcuadragons Los alcuadragons, los alcuadragons ¡Toma, toma! Está ahí ¡Eso! ¡Tienes la tiempo! Vale, vale, no entiendo absolutamente nada Marti, Marti, Marti, escúchame Martina, escúchame, ¿qué pasa? Yo quiero, yo quiero ¿Qué, qué Va, Marti, escúchame Martina, ¿te hace ilusión tener unos sí. cuadrados. Voy a buscar un boli Becario. No hay bolis eh, eh, eh, Ahora, ahora no hay bolis. Vale, tú no te preocupes no Vale, Martina, tú no te preocupes no vale, no pre que yo voy a buscar un boli Venga, acompáñame, becario, acompáñame bolis, escúchame, bolis, bolis, escúchame, bolis. escúchame, escúchame, escúchame, escúchame, escúchame, escúchame. Sí, es como que está bien harta, pero a la vez también contesta mucho peor, en plan, está como más agresiva, ¿sabes? Salta más rápido. No, no te preocupes, Martina, ya vas. No tiene un boli, eso no le haya pasado nunca en la vida Vale, pues Becario, vais a buscar rápidamente un boli Y yo me voy a quedar justamente aquí ¡Oh, oh, oh, Intentando oh, oh, oh, más o menos oh vigilar oh, oh, a Martina Ahí está Martina Y yo lo único que no quiero es que Máximo Squad se vuelva a meter En el maldito ascensor porque es como que Martina Se ha transformado, tío Era una chica y ahora de repente es otra chica Totalmente diferente si no está dada al ascensor Esto no me gusta nada Y Máximo pues, Squad, mientras que Becario ha ido a coger un boli Para que Martina esté totalmente tranquila Justamente ahí, tengo una mega Súper, súper, súper sorpresa y es que como ya sabéis, nuestros tres libros Están en top número 3 en Amazon Es decir, el 1, el 2 y el 3 Este es el 1, este es el 2 Y este es el top 3 de todo Amazon Y es absolutamente nada salió El libro de Arta contra la ley de Máximo Que de verdad lo estáis reventando, lo estáis petando Y eso quiere decir que os ha gustado Muchísimo a Máximo Squad, así que si todavía No lo tenéis, lo tenéis en la segunda línea De descripción en Amazon, pedídselo a vuestros padres Porque estoy 100% seguro que os lo van a Comprar, 100% O podéis iros a la librería más cercana de vuestro casa, pero claro, corréis el riesgo de que si no vais ahora o mañana ya no queden libros de harta contra el alien máximo, y por cierto moda.com está también en la primera línea de descripción, de verdad, es ropa de super mega ultra calidad, si todavía tú no la tienes, ves a conseguirla super mega rápido, a la primera línea de descripción, hay un buen trozo de camisetas ahora que viene el verano de sudaderas, por si tienes frío de, de, de, de absolutamente todo Absolutamente todos los diseños Posibles, así que está la primera línea de descripción Ves corriendo, de díselo a tus padres Consíguelo antes de que se agoten porque están Super mega ultra agotadas Y ahora solamente tenemos que esperar a que Becario Venga con el maldito gole para que Martín Se calme. suscribiros al canal, darle un like Y poner vuestras teorías ahí abajo en los Porque esto no me hace nada de gracia Becario va a las Ma, ma, ma, ma, Martina, no. eh, vale, becario, tú vente, vente, vente, vente, vente rápido. Tengo el boli, harta, eh, si pues, no, no, no tengo... No pasa pues, absolutamente nada. Vale, vale, Martina, pues, ¿qué hay vale. que hacer? Eh, el boli, pues... Eh, calla, calla, calla, boli. calla. No lo que hay que hacer primero Vale, es... pero escúchame, escúchame, Vale, un segundo, un segundo, Martina. Si ponemos ahora mismo los Aquadragons, tú me prometes, como hermano y hermana, contarme absolutamente todo lo que has visto ahí abajo Claro que sí. Venga, becario, traeme esa botella de agua de allí. Corre, corre, becario, corre. Corre, corre, corre, corre, por favor. Becario, corre, corre, corre, corre, cállate la boca Vale, Martina, entonces supongo que tendremos que llenar absolutamente todo que esto sí, que de sí, agua. ¡Que ¿vale? sí! Y después pondremos los huevos ahí sí, abajo. Daremos comida, ¿vale? Sí, sí, sí. Y el becario es tonto. Vale, vale. El becario es tonto. Si becario es tonto no te la Becario, ¿Qué hay atrás? Ah, a que me ah, meto ah, en el ascensor aparta, aparta, aparta, aparta Jope, Artán se ha roto vale, Ostras, Martina, Jope. vale, tranquila, tranquila, tranquila. ¡Está Puse mojado! Sí, está mojado, vale, vale Mira, yo te pongo Willa, Vale, te pongo aguilla, Te pongo Willa, te pongo aguilla, Te pongo Willa. ahí, ¿bien? ¿Bien? ¿te ¡Sí, para, va vale, vale, vale, vale. ¡Los vas a ¡Los vas a matar! Pero ah, eh, mira, está cayendo sí, sí. el agua Bueno, no pasa nada, becario, dejamos el agua justamente por aquí y tú sigue Ya hay que echar los huevos Vale, Martina, échalos ahí dentro Echamos ahí los huevos y creo que ahora había que removerlo, ¿no, Martina? Había que hacerle así para Pero que... Pero eso es polvillo, que... Que... no son huevos Calla, becario Que son huevos y ya está, tío Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Una vez removido, justamente por aquí hay que Ahora, Martina, vale, echamos un poco de oxígeno ahí, ahí la paleta esta super mega ultra rara Perfecto Martina Ahora hay ah. que echarle un poco de comida Vale, échale un poquito de comida Martina ¿Vale? Ahí has, has, has puesto la comida Y ahora fijaros en absolutamente toda esta locura Mirad, esos puntos verdes son la comida Efectivamente, Maximus Todos estos puntitos verdes que veis por ahí Es la comida con la que los Aquadragons Se van a intentar alimentar Y los Aquadragons son esas bolitas blancas Como veis justamente por ahí que están flotando y Que son todavía super mega, ultra pequeños Así que Martina, tenemos los Aquadragons oh Sí, tenemos los Aquadragons Y ahora... <ríe> ¡Toma! ¡Toma, becario! ¡Toma, becario! ¡Toma, becario! Te estaba tirando Martina, ¿eh? Bueno. No, no, no, los acuadragos, Martina, vale, Martina, los acuadragos un segundo, un segundo, un segundo Tú me prometiste una maldita no, cosa no, no, no. Y me vas a contar absolutamente todo vale, lo que pasa Vale, pero en cuanto baje Martina, absolutamente no, todo si iguales, Martina, iguales. tú me vas a contar absolutamente todo lo que pasa en el maldito ascensor ¿Y qué es lo que hay? Justamente Ay, ahí abajo Martina, escúchame, cuéntame absolutamente todo lo que pero sabes Pero tráeme en los acuadragos. Martina, no vas a entrar al maldito ascensor. Voy a, voy a no, no, no, no, me caigo, me caigo, no, no. me caigo, no. Oh, oh. Martina, Martina, ya. Ya, coge y siéntate ahí A mí no me manda. Sí, te mando, sí tu maldito hermano Y siéntate ahí Martina, de verdad, no entiendo desde cuándo has empezado a ser tan malcriada Malcriada yo Yo solo estoy diciendo que no me dejáis en paz Y como no me dejáis en paz, pues me toca ser así Bueno, vale, perdón el caso Martina, cuéntale a absolutamente toda la Maximum Squad Qué es lo que hay ahí abajo ¿Qué viste? Porque absolutamente toda la Maximum Squad está aquí Si poniendo teorías en los comentarios de absolutamente todas las cosas que están pasando Están apoyando un montonazo del vídeo Todo el mundo se está suscribiendo, dejando su pedazo de like Para que nosotros continuemos con toda la investigación Tío, que, vale, que vale, que vale, que, que te calles ayudas, un rato, ¿sí? chico, que hables Marta, por el creo agua. que estamos llevando mal la conversación Martina, que nos cuentes ya lo que te ha peca, pasado peca, no. Vuelveme a Marta, acceder Martina, tú eres el mayor No puede ser esto, no nos va puede va vacilar una niña Martina, semana 3 Las casas han pasado hasta el sexto, pero había, ¿Había, ¿no había había una ¿Había? vez un marquito chiquitito. Martina, por favor, ¿nos puedes contar ya de una maldita vez qué es lo que había, Martina? Sí, había. Yo no me lo creo. Estaba. ¿Estaba o había? Que te calles ya, tío, chico. Estaba todo, pero que todo negro. No se veía nada. Vale, bueno, o sea que no veías absurdo, nada, nada debajo. O sea, no. todo negro. Todo o sea, negro. todo el sótano estaba Solo se escuchaban cosas. ¿El qué? golpes. Pero de quién eran esos golpes? ¿Pusiste ver a niños o algo? A ver, a ver, yo es que no entiendo si te si te conecta bien. Si yo te he dicho que se veía todo negro, ¿cómo voy a ver a niños? Es que no te cuadra, tío. Ah, te tengo una pregunta. una pregunta. Vale, Martina, escúchame. Todas estas cosas son muy pero que muy muy muy muy raras. Simplemente quiero que mires esto. Hostia. ¿Ves la mesita que está empezando a mover? ¿Esto está saliendo para que me cague o...? Por qué no, te no, esto es... Que por ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer para que te caes? La segunda cosa que se empezó a mover Martina fue esta puerta O sea, esta puerta empezó a abrirse sola Estábamos yo y Ana abriendo y poco a poco se está abriendo sola ¿Vale? Mira, es que simplemente quiero que mires esto No entiendo nada, te lo juro, no entiendo nada De esto Pero no, no lo sé, algo que eh. tienes que saber tú ¿Y yo qué quieres que sepa? No lo sé Martina Algo le ha pasado abajo es que No lo es, quiere contar esto, aquí fuera, hace miedo, ahí Hacía miedo, pero está mejor. Quiero volver. Pues estabas encerrada, ¿no? Pero si no viste nada, Martina, ¿por qué quieres volver al ascensor? Yo si te quiero. Es lo que ya había abajo Y a ti te da miedo la oscuridad, Martina No lo sé Arta, tú sabes cuando miente Vuelves no a preguntar entiendo. mirándole a la cara Mira que soy claustrofóbica Pero me gusta estar aquí bueno, No me gusta absolutamente nada de este tema Así que yo simplemente me voy de aquí Y hasta Bueno Martina, quédate aquí en el ascensor Lo único que te voy a pedir por favor Es que no, no te subas Y si te subes y te vuelves a quedar atrapada Y te pasa algo Ya yo no no, no, no, no quiero hacer quieres? nada No, ahora no me vengo a que No te quiero y ni nada Está todo el rato con el ascensor, el ascensor el ascensor, el ascensor, pues que se mete el ascensor y que pase lo que tenga que pasar, que la rapten los niños, que la metan en su secta, porque yo ya estoy cansado de que Martina me diga una cosa, otra cosa, de repente eh, empieza a decirle cosas a ese de verdad que no la reconozco pues bueno, yo me voy a quedar aquí junto a esta habitación del candado esta otra habitación con otro candado pues yo me voy a quedar justamente por aquí sentado y simplemente pensando en la vida, vale chicos he venido de aquí porque a Arta se le ve fatal nunca la había visto tan mal y Necesito saber cuánto de profundo Es este maldito sótano Vamos a verlo, chicos, si me sigues por aquí, Alberto Primer problema, la luz estaba encendida el otro día ¿Por qué ahora está apagada? He estado intentando ver fuera de cámara Saber si había algún maldito botón por aquí Pero parece que no, aunque no tiene sentido Porque si lo veis, estamos a 50 metros De lo que es la casa, es imposible Que aquí haya sótano, pero es lo que parece Y encima hay luz, así que Todo indica que sí, yo estoy por romper Espera un segundo Es el calvo Calvo, Hola, becario. ¿qué haces? ¿Cómo me has podido llamar? Bueno, estoy aquí en la cárcel. No, por eso mismo lo digo, pero te han dejado el teléfono si estabas aislado y todo. Y me me lo ha dejado un, el, el señor este que, que bueno me trata un poco más pero bueno, me ha dejado el teléfono porque estoy ya al que no aguanto más ¿Quieres que vayamos a Artana Ar, yo y todos y, y vemos qué podemos hacer Es que escúchame sobre Ari hay una cosa que Eso es no sobre atrevo, es que no me atrevo a decirla y es que Dilo, que te sentirás mejor, Dino, dinos dónde está. <risa> ¿Dónde está? Es el problema ¿Por qué? ¿Que ¿Te la has llevado a otro país? Va, dime algo, por favor no, no puedo decirle a Arta, he hablado con Calvo y no me ha dicho nada No, no es otro país ¿Cómo? Otro mundo. ¿Cómo? ¿Cómo que otro mundo, Calvo? ¿Qué, qué, ¿Qué le has hecho? ¿Está dormida? Es que yo tampoco he sido, pero es que Ari, Ari. Calvo, me estás asustando, ¿eh? Ari está. ¿Qué está? ¿Qué? Ari ya, Ari ya no, está. ¿Cómo que no está. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? Maldito Calvo, ¿cómo que no está, Ari? Pe espero que me estés tomando el pelo porque ahora mismo se lo voy a decir a Arta. Lo primero que vamos a hacer es ir a buscarte. Pero, ¿Y cómo es? ¿A mí por qué? Es que no me escuchas y es que tampoco puedo expresarme, pero simplemente pues ya lo he dicho, ya, ya sabes la verdad. ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque tú te la llevaste, maldito Calvo. ¡Esto golpe! Quiero verla. ¿Dónde está ella? Es polvo. ¿Cómo que polvo? ¿Qué has hecho? ¿La has quemado? No. ¿Qué has hecho con Ari? Necesito saber algo. No le puedo decir a Arta que ha desaparecido su maldita hija. ¿Sí, ¿Cómo así? No puedo. Lo tiene que saber. Al menos podrá irse hacer lo que quiera. Pensar en ella. Porque al final yo sé que piensa en ella. Pero él cree que sigue viva. Te, te cuelgo. Te cuelgo porque ahora mismo es que te mato. ¡Otacao! ¡Motado! Es que no me nada a mí por favor vale Yo estoy muy cansado de estar aquí en la cárcel porque yo no tengo la culpa y, y, y todo pasó y ya vale te vas a pasar todavía encerrado maldito calvo chicos no, no. cómo se lo cuento yo a harta esto y a Nacar y a Guille cómo se lo cuento todo a la máxima Arista muerta lo mejor será que me lo piense yo una o dos horas y decida lo que hacer os iré informando